Anteriormente en Final Craft Y el que se quede sin vidas pierde con los enemigos Gracias. mira qué hago con tus brotes. Sí. Tiene un conejito, es adorable. Esto, esto iba a ser una, esto iba a ser una base, ¿no? <risa> o sea, no sé si pasa o la explosión <risa> o el palo enorme que tenemos arriba. Hay, en este momento hay siete personas en, en el servidor. Oye, hemos de cambiar esta. Bueno, si no, vamos a volver aquí. Ah, ¿no? Sí. O sea, ¿me no. hiciste arreglar no. la parte de arriba para nada? Sí. ¿Sí? <risa> ay, ay, ay, ay, ay. A, a ver, ver a te Brian, Brian, Brian. Si me azotas con un ático. <risa> Pero, ¿por qué me pegas a mí si yo no soy el de los malos chistes? Este momento en el que ustedes intentan salir y no pueden, ¿vale? Acabo de cerrar la entrada con de ahorita. Da igual, pues pico para arriba. Turn down Turn down wow. Eh, has, has ocultado muy bien la base, ¿eh? Porque no la veo. <risa> Ostras. Vale, ya, ya he visto la antena. <risa> ah, cierto, la antena. Claro, Marco, ¿no? Marco, mira lo que estoy bien. Mira, mira lo que tengo. ¿Dónde estáis? Yo soy como los gatos, ¿sí? ¿eh? O sea, yo, yo, yo subo, pero no sé bajar ¿Y ese diamante? Tengo seis. Vale, tú tienes seis diamantes y yo tengo esto. ¿Quién da más mal rollo? Yo me voy saliendo de acá. <risa> Buenas, muchachos. Tú ya vas rompiendo el ti por si acaso. Vaya, ¿quieres ver lo que le mostré a Gracie? ¿Estás mentalmente preparado? Así de grande la tengo. No, hablo en serio, en serio. ¿Recuerdas la arena que tenía? Pues ya yo no la tengo. Ostras, cuidado que viene un zombie. No, me peguen, no me pegues, que estoy a punto de morir. Pebino zombie, pues me dice viene Que es bien un zombie. <risa> Geador de cobezón. En verdad no sé por qué he hecho esto si teníamos 7 stacks, pero... Oye, ¿tú no tenías 6 diamantes? Pues ¿Sí? hazte un pico y hacemos encantamientos. Eh, ¿Tienes madera? Ah, y luego no vamos. tengo papel. Falta cuero, no, falta papel. papel. ¡No! <ríe> ¡Medio corazón! <ríe> ¿Qué pasa? <ríe> ¿Qué pasó? Ya te la lava. <risa> ¿Qué está, qué está te está de su madre. Y bueno chicos, esto nos deja con una gran lección, ya que el generador de cobblestone que pensaba que no servía para nada, dos minutos después. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué dice? Así que recordad, si queréis sobrevivir, hacer un generador de cobblestone. En la Final Craft Este método no está científicamente probado Y el único que da la prueba es el creador de el pan Así que no estamos muy seguros es del resto No recomendamos probarlo en casa Me eh, eh, eh, que yo tengo que comer Ya, te lo oí, ya te lo doy, eh Mira, ten... Lo siento sí, me, me encanta no, el chuletón Vale Llego no, vale. a decir Dios, eso yo. antes y no me la <risas> ¿Tú tienes ah. agua? Vale Pues pon el ay, agua... No. Po pon el agua pues ahí Arriba En la parte al lado Ahí No, sí, yo necesito que me ayuden Aquí ¿Dónde, dónde? Ah... Ahí arriba. Acá. Eso, vosotros primero. Vale, es seguro, vamos. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, Pociones, pociones. Margen sí, sí, sí. tres, cuatro. Ah, para, para, para. esto. Y poner ¿Eh? trampas. No, no. Vayan por el portal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos ha transportado a otro lugar. No pasa nada, creo que puedo volver si llegamos al spawn Ostras, aquí estamos en el borde del mapa La madre que es marido Oye, que tal vez encontramos casa sin querer A ver si encontramos a alguien Sí, porque ese portal no lo hicimos nosotros, ¿no? No, esto es casa Lo. ¿Qué Pues tenemos un portal más cerca Voy a dejar toda la porquería que tengo en el cofre TP, lo que viene siendo Gasfly, no, TP, ah, perdón, Marco Pole. no, no, ah, no al revés, que es así, ah. <risa> ¿dónde estoy? <risa> ah, perdón, llévate esto llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, Oye, una pregunta, ¿este polvo se puede reciclar con pajita normal o necesita una especial? <risa> Porque brilla mucho, ¿sabes? <risa> marco, por Dios. Eh, haz, Hazme vete a Marco Pole. Hazme vete a Marco Pole que no sé dónde estoy. Estás. Por Oye, de... ¿por qué hay lava aquí? No, no, no, no. Ahí es por allá? No, eres por allá. No, eres por allá. No. En la casa no sé. Me apareció la lava y por eso necesitaba ayuda. En fin. Y me, me regaña sobre el hecho. <risa> ¿Y de dónde salió la lava? Se metido contigo ¿What? Que les ha parecido. Gaslight, Gaslight Bien, Oye, ahí me puedes explicar por qué tenemos un montón de <risa> mierda Pues porque nosotros somos personas Y las personas cuando van al baño Pues... Naturalmente Y ya tenemos mesa de encantamientos Ok Ustedes están grabando todo este, todo este tiempo Sí eh, No Yo tengo horas grabadas lo. Oh. Voy a tener que editar a huevo no estoy grabando nada más, lo, nada más lo importante. ¿Tienes huevos? No, lo, lo, lo, me asusté, hombre! Mira, Hostias, mira lo que tengo. Están negociando con nosotros, esperan no a encontrar nuestra base. Esto es malo. Ah, ¿encontraron la base? Sí. Sí. Che Miguel. Y están negociando con nosotros. ¿Están sí. qué? Eh, pues es... Co cojamos lo importante y vamos hasta aquí. Sí. No, no, no. no. Pero ya... O sea, hablen con ellos. Habla con él, habla con él. Que hable con no se puede negociar con el mal, cosas <risa> importantes. A ver, hierro, oro, aunque nos haya dado espig, hierro, clove, no eso. se puede negociar con el mal porque es que vino acá y nos encontró directamente y no dio hierro así por la cara. Toma, deberíamos quemar todo esto. TNT Marco. Ah, Aquí había dos hornos, ¿qué habéis hecho con el segundo Marco, Marco, estoy viendo oro Ah, guay, porque yo voy a poner oro en una trampa Listo Vamos a tener que irnos, pero ya Vale, espera, espera que esto Tiene su complicación Vale, perfecto Entonces se hubiera hecho capo. Vale, ah uh... ¡No, el oro no, es no, que esto... el oro! ¡Oh! A ver, tú no sirves para que yo de bombas. <risa> en serio, qué bueno que hizo que me. Detonarla. vale. No tocar, no, no, no, no, déjalo oro allá, no lo toque. Y bueno, ya lo habéis visto, estoy a prueba de balas, estoy a prueba de bombas y si puedo sobrevivir a la Final Craft si es que no me matan mis compañeros. Así que espero que os haya gustado, duches si un like si este os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.